Hola soy Jorge el asistente Rose Maritapia le ayudaré a promover la lectura en siembra de lectores. Jóvenes y niños a leer incansablemente para que mejoren su comprensión lectora y su desempeño. Y ahí les traigo un mensaje a los niños y jóvenes sobre la importancia de la lectura. Mejorarán su forma de expresarse y sus calificaciones. Soy lector ¿y tú?